Queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hemos iniciado ya el proyecto vista iniciando pues con un proceso de limpieza de terreno y eso comprende un proceso de demolición. En este video quiero contarte algunas eh, experiencias que nos toca vivir a nosotros como Encosur para que podamos entregar el departamento de tus sueños. Todo proceso constructivo trae consigo ciertas cosas con las cuales lidiar. Uno es el ruido, dos es el tema, si bien es cierto trae y levanta muchísimo polvo también y a veces se tiene que dañar un poquito del ornato, de la calle donde estamos trabajando. Sin embargo, en este video quiero contarte también la otra parte, la parte positiva, la parte que está proyectada hacia el futuro. Que construir aquí es brindarle también a más personas un lugar bueno donde vivir que todos los vecinos puedan juntarse y puedan eh, aparecer nuevos negocios para satisfacer las necesidades de todas las personas que van a vivir. Nos encontramos ya en el segundo día del proceso de demolición y de habilitación de terreno. Y queremos contarles que nosotros pensamos en la seguridad de nuestro personal y en la seguridad también de todos los vecinos y que están por aquí. Gracias por haber depositado toda tu confianza en nosotros y esto es señal de que ya iniciamos la construcción. Así si es que, si tú todavía no has adquirido un departamento de los tres que nos queda, ¿qué estás esperando? Los sentimos bastante contentos y alegres y con estas tomas nos despedimos. <risa>